Bueno, soy Néstor Moracalza, trabajo en la EDA San Pedro, eh, soy agente de proyecto de los grupos de cambio rural, y bueno, el viernes era el día que nos tocaba cubrir a nosotros eh, la expo, así que bueno, decidimos traer la colmena de vidrio, y bueno, lo que le llama la atención a la gente de, de la colmenita esta es que bueno, ven lo que no pueden ver normalmente cuando andan por el campo y ven los cajones. Entonces, bueno, no se imaginan cómo es una colmena por dentro y bueno, con, con la colmenita de vidrio nosotros lo que podemos explicar es la biología de la abeja, que vean los distintos estadios, que vean cómo se distribuye la cría. Pueden ver la reina, pueden ver obreras. Eh, y bueno, también estamos, pro, eh, ¿cómo se llama? trajimos algunos productos que son producidos por las cooperativas de la zona, como es la miel de la FECUAPI, y bueno, nada, creo que la colmenita llama la atención justamente porque pueden ver lo que diariamente o cuando pasan por delante de una colmena eh, no pueden ver.